Estoy aquí, estoy como estás tú. ¿Están listos para divertirse? ¡Claro que sí!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 Los limpia hacen swish wish, wish. Swish, wish, swish. Swish, wish, swish. Los limpia hacen swish swish wish. Por toda la ciudad. El bombero del camión hace shh, shh, El bombero del camión hace shh, Por todo. En la cama no deben saltar <risa> Cuatro bebés saltaban en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó oh, no. Mamá llamó al doctor y el doctor contestó En la cama no deben saltar ¡Saltar!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 I'll <laughs> <laughs> see